Llegó la época Por tercer año consecutivo Grupo Nuevo Mundo te invita a vivir Una experiencia radial Diferente Una experiencia llena de música Alegría y buenos deseos Guatemala entera se prepara Para recibir a la radio oficial De fin de año A partir del miércoles 10 de noviembre Fabulosa 88, Enciende contigo Radio de la Navidad